Hola, espero que estemos bien. Bueno, en esta ocasión vamos a, a ver y comprobar el funcionamiento de minerales y unos minerales especiales, unos minerales escogidos y que además pues, en Esfera solo los tenemos a la venta sobre encargo. Son minerales determinados y concretos y para unas funciones muy, muy concretas que ahora te iré comentando te presento esta maravilla que se llama charoita es bueno es una preciosidad las cosas como son qué hacemos con estos minerales a ver lo que hacemos con este mineral es averiguar se distorsiona hasta, ah, hasta la imagen con la frecuencia de este mineral. Déjame ponerlo en el centro. Ya que está, porque ya que tiene forma de lágrima. Y vamos a ver qué frecuencia tiene. Qué frecuencia tiene esta charoita. al límite entre 8.000 y 9.000 bobis, aunque en algunos movimientos los hace hacia 8.000, o hace una ligera curvatura hacia 8.000, por lo cual tendríamos o, oh, bueno, sí, sí, hace 1, 2 en 9, en el límite de 9, pero no acaba de traspasar 9, por tanto nos estamos moviendo en 8.000. Quiere decir que es una alta frecuencia para la persona que lo lleve encima. ¿Vale? La charoita es llamada. Esta llamada es considerada la piedra de la transformación, ¿eh? no es una de estas nuevos minerales. ¿Y cuál es la.? ¿Por qué, por qué hemos elegido este? Hemos elegido char, estas charoitas porque son minerales que cambian la negatividad a la positividad, eso quiere decir tanto a nivel de lo que nos envuelve a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestros campos sutiles, como cualquier cosa que tengamos adherida, ya sea un pensamiento, ya sea pues cualquier, cualquier cosa densa, cualquier cosa, iba a decir oscura, pero no todo lo denso, bueno sí, a veces podemos comparar denso con oscuro, pero mejor hablar por peso y hablar con una propiedad lo más, lo más físico posible. Uh transforma la enfermedad hacia la salud, la fragilidad en la fortaleza, energiza, uh, reduce el estrés, la ansiedad, entonces nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima, tiene una energía rejuvenecedora, rejuvenecedora y te ayuda a recuperar pues de, de, de la adversidad, de, de, de, bueno, es ese punto de, de es ese catalizador para tener fuerza, para tener ganas de seguir, de luchar, de crecer y de ampliar. Vale, ah, es un buen mineral guía, es un buen mineral que acompaña. Vale, ahora os enseñaré otros modelos con sus frecuencias. Recuerda que estos minerales son única y exclusivamente pues no hay dos iguales Son los que cogemos. Y observa bien lo que hemos dicho. Si has visto el vídeo de los armonizadores, y si no, pues te lo recomiendo, para que veas cómo frecuenciamos, cómo calculamos tanto frecuencias como distancias. Aquí observemos como en el mineral que hemos calculado... Hemos calculado la la frecuencia de los bobis, ¿vale? Pero en cambio, si nos vamos a ver los metros que hace, a cuántos metros llega la charovita, por ejemplo, Observamos cómo va bajando y de 25 ha ido bajando, reduciendo, reduciendo. Con lo cual podríamos ir a buscar uno de centímetros, pero aún así, viendo ya lo que está haciendo y que está por la parte de abajo, no es una piedra, igual que los otros minerales por sí solos no llegan a una distancia uh, lo suficientemente activa, lo suficientemente interesante para nosotros como seres para coger minerales para que nos cojan a una distancia. Si los llevamos pegados al cuerpo o los utilizamos para meditaciones, estos minerales nos sirven, fijaos cómo va dando la vuelta. ¿Vale? Va dando la vuelta, ¿por qué? Porque no encuentra respuesta a, a una distancia concreta, no, no, no hay una respuesta directa. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que sí, que el mineral, para llevarlo encima, sí, porque se adhiere, porque cataliza, porque potencia, pero no es para ganar unos metros. No es para, como los armonizadores que hacemos, que los queremos para distancia. Por eso los unimos con otras, otros materiales. ¿Qué nos enseña esto? Pues esto nos enseña que... los minerales fuera del armonizador, por ejemplo, que es una... es una... si que no me gusta nada llamarlo. Ni aparato, ni herramienta, ni tecnología. Tecnología sí que me gusta más la palabra tecnología. Eso nos va a recordar más a otras civilizaciones como Atlantis o Nemuria cuando hablaban de tecnología y no es esta tecnología que conocemos nosotros de pilas, baterías y otras herramientas y otros componentes que desgastan la Tierra. ¿Vale? Tecnología puede ser muy variada y saliendo de, de los aparatos electrónicos. Llega un momento que parece que la, la tecnología sea solo aparatos electrónicos. Bueno, pues aquí tenemos... Este precioso regalo que es que es impresionante. Es impresionante. ¿De acuerdo? En caso de que te interese, contacta con Esfera, pregunta y... y ya lo hablamos. Otro de los seleccionados. Quitamos lo de los metros que ya hemos visto que no es la función principal. Y tenemos esta que es maravillosa también. Aquí se ve como un punto azulado, pero es más liloso. Y vamos a preguntarle... ¿Cuántos bobis, ¿En cuánta energía te mueves? Este siendo redondo por arriba y por abajo. Las formas influyen. Influye todo en el mineral. ¿eh? A veces puedes tener un mineral. Este es más pequeño que el otro, pero es más intenso. Se mueve en 10.000... 10.500, tenemos por la mitad. Es más pequeño que el otro, no tiene la forma de lágrima tan bonita como la otra, es más delgado, esto es la, tiene la forma de una yema de dedo como mucho. Entonces, en cambio, incremento. Sí, sí, entre 10.000 y 10.000 largos. Otro que tenemos, la cámara les hace perder a mi gusto un color, perdón, siete mil. igual, que de un mineral a otro pueden variar muchas cosas, la composición interna, molecular, el espacio, la salida que ha tenido de, de la tierra, el grosor, la forma, muchas cosas, no podemos decir este es más grande este es más potente, este es más pequeño es menos, ¿Vale? esta se mueve en 7000, está redondita bien preciosa tenemos una cuadrada como puedes ver como puedes ver cogimos diferentes medidas y diferentes formas y fueron seleccionadas de una calidad determinada no son minerales uh, de estos que tenemos en todos los centros que van apuñados para entendernos esto ya tiene una selección más alta. Y igual que podemos tener charuita, pues de un nivel, ahí está charoita que es de otro nivel. ¿Ves? 9000, 10.000. Preciosa, preciosa también. Y la última de la selección es con unas líneas por detrás. ¡Wow! ¡Qué preciosidad! ¡Qué alma! Y vamos a ver si nos sorprende a ver cómo. Vamos a hacer primero. Bueno, vamos a hacer dos espinos A ver cuántos bobbies tiene. Oscila hacia 8.000, 9.000. Parecido a la primera con forma de lágrima. Fíjate que es una parte redonda por la parte de arriba. Y una parte más plana por la parte de abajo. Espera, que me parece que se está quedando... Ahora, ahora brilla. Ahora se ve más, ¿no? Me ha parecido que había momentos que se hacía borrosa. A veces. Cuando haces cosas con, con energías, las cámaras pueden quedarse. Pues así, como más borrosas. Se mueven 8 y 9.000. Déjame probar la otra cara. Porque a veces. Si aprendemos a experimentar. de la espiral que coge en la cara posterior no manifiesta esta sería pues la parte de contacto Buah, precioso esta sería la parte de contacto por ejemplo si queremos meditar y nos lo ponemos en el tercer ojo o donde sintamos esta es la parte que comunicaría porque como puedes ver este movimiento espiral que hace no es bien bien circular ¿eh? tiene esa forma espiral como los, las líneas de los chakras Entonces nos puede sintonizar en el chakra en que, en que trabajemos. La pondremos de cabeza para abajo, ya que estamos, ya que estamos aquí distraídos, y si nos gusta. Y por este lado observa cómo se mueve hacia 7000. Ha disminuido, porque la parte de abajo no es plana. ¿vale? Entonces depende de la dirección y la posición que ponemos el mineral está generando una biometría más alta o más baja. ¿Qué nos enseña esto? Pues esto nos enseña simplemente que cuando tengamos minerales, pues si aprendemos a testarlos, podemos ver qué posición uh, pueden ocupar eh, donde los pongamos. En, si los ponemos de cabeza para arriba, para abajo, apuntando con las puntas, con las formas... Bueno, todos ir aprendiendo, todos ir aprendiendo. Ah, pues nada, te presento los cinco minerales que tenemos a día de hoy. Y estos, sí son los seleccionados de Charoita, pues que tenemos en el centro para las primeras personas que vengan a buscarla, lógicamente. Un abrazo y espero haber podido compartir ah, cómo te estamos las cosas. El próximo lo haremos con Quantum. ¿De acuerdo? Un abrazo enorme de luz.